done ¡VALOR! ¡Ey! Ah, una una ¡Sí! excelente! Pustería. Santos Guerreros de los Anillos Sagrados. ¿Por qué están del lado de esos herejes? No correr. No me verán llevar. ¡Yo por él! ¡He matado a uno! Solo los débiles traicionan a su sangre! Ocúpense de él, mis hermanos. Yo defenderé al oráculo. Su verdad no debe ser silenciada. Uh, uh. pasa ese inquisidor lo he olido antes ese inquisidor creer que ser más alto ¿Qué ha pasado aquí? Esto dar mala espina a mí ¡Tú siempre tener mala espina! ¡Tú tener mala espina de pensón comida matutino. ¡Cierre no se lo cerraré ¡Perdedor! ¡Ver! ¡Hereje! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Me preguntaba quién enviaría los profetas para silenciarme Un inquisidor me siento Está usando un golo Tiene que estar cerca. Salga para que podamos matarlo. <risa> Fórmense. Aguante. <risa> Manténganse firmes. Se acercan los flores. For no man! And <laughs> uh, you... Damn it! <laughs> Inquisidor, nos destruiremos hombro a hombro. De rodillas, prepárense todos. ¡Despreciable! ¡Por lo mismo deberías reírte. ¡Cobarde! <tose> ¡Cuánto más armas para incinerar estos cuerpos. Todo el mundo es un receptáculo para los Flops. A superiores estamos! ¡Aquí Arma de posición. No! <laughs> ¡Sigo aquí! salimos hasta que el cabecilla de sus 30 muerto. Hoy morirá Pero ustedes se consumidos. consumido. ¿dónde está? Esa amistosa célula no se ha cerrado bien. No podremos pasar. Entonces lo obligaremos a salir. Con... El cable. Voy a cortarlo. Que todo el mundo vuelva a las naves. Guerreros, regresen a la zona de aterrizaje. El Inquisidor seguirá ascendiendo. Soltará esta estación y hará salir a los herejes de sus agujeros. Que nuestros señores guíen su mano. Olvidaremos. Tenga su espada, ¿tú <risa> Sigue vivo, Inquisidor, nos seguimos tan de cerca como podemos. Volté, Eregeno! Inquisidora, prefiero morir en sus manos que permitir que los profetas me lleven a la matanza. ¿Quién le enseñó estas mentiras? ¿El oráculo? Hola, soy 343 Park. Soy el monitor de la instalación 04. Pregunte al oráculo acerca de Halo. Pregúntele cómo nos sacrificarían en vano. Preguntas? Estupendo! Estaré encantado de asistirle. Los Elites están ciegos, Inquisidor. Pero yo haré que recupere la vista. Escuchen la verdad!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 Tome la primera sección, descenso brusco, aseguren una zona de aterrizaje Sargento, prepare dos salidas de Pelicans y sigalos A la orden señora si no se pueda moverme ni luchar, pasaré desapercibida En cuanto salgan de la nave, van por su cuenta Comprendido Sobre el objetivo el 5 Agárrate bien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 hacer aún más ruido? Supongo que sí. Señor, tenemos que neutralizar esas torretas. Muy bien, adelante. ¡Ah! ¡Eh, ¡Hey, ¡Montalacas! ¡A lo que estamos! ¡A esto lo llamo yo trabajo en equipo! ¡Ay! ¡El enemigo acercar!